La Asociación de Empleados del Recinto UAS San Francisco de Macorís Informó sobre la reunión que sostuvieron con las autoridades de la UAS Donde trataron los problemas del recinto Y si no cumplen el acuerdo continuarán la lucha Dijo la directora de ASODEMU Bueno, el barro fue levantado ese día viernes para dirigirnos hacia Santo Domingo, a reunirnos con las autoridades de hacer de recursos humanos administrativos y recursos humanos generales para pedir información sobre el, el levantamiento que se había hecho y luego allá lo que nos, nos sugirieron que lleváramos nuestro propio levantamiento y ya estamos trabajando en esto. luego eh, es posible que el lunes ya llevemos ese documento allá y esperaremos respuesta a, a ese documento que depositaremos. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.